...en directo desde Murcia... ...ducentésimo, sexagésimo, noveno día consecutivo... ...de protestas... ...en contra del muro que está partiendo... ...la ciudad en dos... ...en contra... ...de esta monstruosidad metálica... ...que estáis viendo aquí... ...que cada día es más de día... ...pese a las horas... Aquí la gente llega en torno a las 8. Son las 9.45 pasadas, las 10 menos cuarto. Podéis comprobar la presencia policial que hay. Hay varios furgones de policía en el otro lado. Hay, yo creo que hay lo habitual, porque hay tres allí, uno allí, cuatro. Lo único que no los tienen en... a cada lado de las vías, aquí en la calzada. Pero hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. ...y como siempre, a un lado están los, ag los agentes... ...y al otro lado... ...las gentes... ...las gentes hoy de concierto... ...como cada jueves, aquí en la Plaza del Soterramiento. ...en este caso está actuando el Grupo Orégano... ...nos vamos ahí acercando, fijaos... ...todavía la presencia es amplia de la gente estos días indistintamente de que haya cambiado el gobierno la gente no cambia la gente sigue echándose a la calle sigue echándose junto a las vías en esta plaza de sotornamiento recordamos el muro ahí está el nuevo delegado del gobierno ha indicado de que se le dé unos 15 días de margen para que el ministro de Fomento tome posesión del cargo y tome alguna decisión al respecto. A las 11 de la mañana. ¿A las 11 de la mañana? Sí. ¿A Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Va a venir mañana que te vea? ¿A qué hora? Sí. Va a venir. ...me están indicando... Eh. ...me están indicando por aquí... ...que mañana hay una rueda de prensa... ...de la plataforma ProSoterramiento ...de aquí en esta plaza, a las 9 ...no a las 9 no, a las 11 de la mañana... ...así que... ...que sepáis que a las 11 habrá seguramente Periscope... ...en directo, para mostrar la rueda de prensa... ...también aquí los vecinos me lo están diciendo, que lo grave... Que lo emita para que lo puedan ver quienes no puedan estar aquí por motivos laborales, familiares, sociales, personales. Y aquí tenemos al grupo Orégano. cierto en twitter sigue estando la encuesta que va a durar siete días ¿eh? de cuánto tiempo le das a el nuevo delegado del gobierno diego con esa cuánto tiempo le da para que comience a retirar muro pasarela y demás está en la cuenta de twitter cecilio cea ahí puedes votar hola buenas noches Vamos a Buenas noches, somos orégano y venimos a organizarnos. Vamos, ¿por qué canción vamos a empezar? Ah, vamos a empezar con nuestro tema estrella más tranquilo de la vida. Se llama Sende Vapor. Y bueno, para esto necesitaríamos un poco de silencio para empezar, porque entre que no tenemos mucha mucha Así que, por favor. Aquí tenemos un señor que quiere decir algo. Contreras. Sí, sí, sí. Sí. A ver. Muchas gracias por vuestra colaboración y os voy a robar un minuto solamente para terminar de informar de una cuestión que hemos difundido por redes, pero que no llega a todo el mundo. Mañana, a las 11, hemos convocado una rueda de prensa. Aquí, en este lugar, estáis invitados y es necesaria vuestra colaboración y vuestra presencia. Justifico por qué. Ayer os anuncié que hemos... Hemos entrado en una etapa nueva con unas expectativas distintas. que No hay hechos ninguno, pero nos encontramos con un con unos gobernantes con los que se puede hablar. Eso de principio es positivo porque hasta entonces no se daba. Y Pero por otro lado ya tenemos, habéis leído hoy en la prensa, eh, por ejemplo, que el señor Albarracín, presidente de la Croen, ya está diciendo que no se les vaya a ocurrir a estos que entran, que ya que teníamos el ave aquí, nos lo vayan a tocar. Entonces, están habiendo presiones para que las cosas no cambien, en el sentido que nosotros queremos, que es que el ave llegue después del soterramiento, que por esa vía provisional no entre ningún ave, que bastante tenemos... ...con más de 90 trenes que tenemos que meter. Esa es la situación. Y por otra parte, ya os anuncié anoche algo... ...tenemos que hoy una periodista con dos ovarios bien puestos... Ha sacado, ...ha sacado un documento de 2015... ...nada menos que de 2015... ...un año después de que hiciéramos nosotros la primera denuncia... ...ha sacado un informe de un científico imparcial... ...que no era de la plataforma... ...ni por lo tanto podía eh, elaborar un informe... ...que nos viniera a nosotros bien... ...era un informe neutral e imparcial... ...y en aquel momento decía que lo que pretendían... era ...exigía que hubiera una declaración de impacto ambiental... ...que no tenía y sin esa declaración... La obra era ilegal, estaba escondido y quien trataba de defender lo que era el fiscal de medio ambiente de aquel momento, en la audiencia nacional, una jueza le dijo que no le reconocía legitimidad para llevar el caso, nada menos que el fiscal de medio ambiente. Esto, esto se ha atrevido a sacarlo hoy Rosa Roda de Onda, de Onda cero y... Mañana se harán eco los demás medios. Nosotros vamos a explotarlo aquí en esa rueda de prensa y a decir quién se atreve, una vez que hay un informe imparcial de un científico neutral que dice que esa obra necesita declaración de impacto ambiental que no tiene, a ver qué gobernante y qué político dice que tiene que seguir viniendo el ave en superficie. Eso es en resumen lo que mañana vamos a decir y os citamos a las 11 a esa rueda de prensa que celebraremos aquí en este lugar como es, donde hemos hecho toda la rueda de prensa con anterioridad. Ya no quito más tiempo a Orégano, les damos las gracias porque nos alegren la tarde de este jueves y pido disculpas por estos minutos que os he quitado. Muchas gracias. Y ya que, perdonad, os recuerdo que mañana a las 7... Lo, los vecinos de Ajuzé nos esperan en defensa de la línea de autobús, eh, creo que es la 61, que les trae a Murcia. Y nos citan a las 7 en, en, en la antigua distribuidora de autobuses, Opel, de, de automóviles, Opel, que estaba en Ajuzet, un poco enfrente de, de, del pueblo, de la vereda de Ajuzé, y que ahora es otro distribuidor de coches de otra marca. ...la antigua Opel, allí nos citan a las 7... ...nada más y gracias, y disculpad. Pues hoy ha publicado Onda Cero, como ha comentado... ...como ha comentado Joaquín Contreras... ...Rosa Roda ha publicado un, un documento... ...en el que se mostraba los riesgos y daños que puede causar que puede que puede causar el paso del AVE por el casco urbano aquí en murcia bueno, no he ya, ¿eh? ¿Se escucha? es uno de los asuntos más comentados también durante se el día de hoy en, en murcia junto a la salida de bernabé que aún no se ha ido bueno, bueno, eh, en el twitter eh, guerra, el ministro le ha costado pero el se, y se el ha y ido pero como sé que a la gente le encanta hablar, pues entonces bendito a que, que aplaudemos muy, muy fuerte y gritemos todos juntos durante unos segundos para que se acuerden un poco las manos. A, a las tres gritamos, ¿vale? Sí, hay, hay policía y bastante además hoy. Uno, y tres. ¡Sí! Ahora vamos a hacer la segunda toma, son dos tomas. Y si la tomamos muy mal, tercera. Vamos a hacer vamos que se antojen. A ver, a las tres. Una, dos y tres. Ahora voy, daré una vuelta, Carmen, para que puedas ver el entorno y regreso para que podamos ver y escuchar a Orégano. Fijaos. Nos vamos a acercar hasta el paso a nivel. ...en este momento, la presencia no tiene una escenografía como habitualmente la tenía Bernabé... ...salvo algunos días, salvo excepciones, aquí pues va en parejicas, aquí tenemos dos, dos y dos... ...en el otro lado hay dos furgones, varios coches de policía, anteriormente habían cinco... Así que es, podría ser que en algún momento hubiera habido pues, los habituales 30 o 35. Buenas, Jorge. ¿Eh? Sí, hoy tengo el móvil. Luego te comento. ¿Vas a estar por aquí? Venga, ahora te comento. Y entonces la, la presencia... ¿Eh? Te has graduado ¿Te has graduado? Bueno, espérate, vamos a hacer... Vamos a hacer aquí un impasse. ¿eh? Aquí tenemos una exclusiva. No, no. Nos está contando una exclusiva hoy. Eh, y yo me voy a pues? a ver. Te lo había Jorge, ¿qué es lo que nos estabas contando? ¿Hoy, hoy, ¿qué te ha pasado? Que me he graduado. ¿Ah sí? ¿Ya ha ido todo bien? <risa> Jorge, que se nos ha drogado. Se nos ha graduado. ¿Qué? ...a primaria, a primaria... ...ya, ya, ¿cuántos años tienes? Díselo... ...¿cuántos años tienes? ...seis... ...seis años, eso ya es un paso importante, ¿eh? ...mira que te gusta la cámara, ¿eh? ...mira que te gusta... ...es que así es como hay que ser, así, ¿eh? ...Jorge, además hoy tenía... Te hoy, ...claro, es la noticia, es la noticia mira, mira. que viene a contarnos... ...mira, mira... ...no, esto, no, esto, no, que se. ...eh, bueno... Claro. ...esto es la orla, la orla... ...eh, aquí lo tenemos... Mira, besico desde Barcelona. ¿Te la vas a romper, Jorge? Besico oh. desde Barcelona, ¿eh? Aquí tenemos. ¡Ay! <risa> ¿De dónde me, me viene el humo? Mío, mío. Ah, vale. Ah, mira, una. ¡Qué bonito, ¿eh? De, de, una, una orla de tercero infantil. Sí. Mira qué chulo. ¡Qué bonito! La seño, su seño. Claro que sí, la seño, tú, mira, a la seño hay que decirle. ...que sale en la revuelta de la huerta... ...claro que sí... Si el, ¿eh? ...pues esta es la gente... ...esta es la gente que tiene que cruzar por aquí... ...en unos años... ...sin que... ...sin que haya un muro... ¿eh? tienen que cruzar por encima... ¿eh? tienen que cruzar por encima... ...hoy importante día, Jorge... ...pero tienes vacaciones o tienes que ir todavía a la clase... ...pues todavía, eh, tengo que ir todavía en la clase... ...todavía tienes que ir... Bueno, ...pero luego... para pasar mañana y sábado... ...exactamente, es cierto, es cierto... ...yo es que como todos los días son martes... ...tengo en la cabeza un poquito ya... ¿eh? De, de la noción del tiempo... ...pero sí Jorge, sí... ...y luego cuando tenga vacaciones... podrás estar por aquí más veces... ¿eh? aquí tenemos a la madre... ...Irene, a su hermano Juan Carlos... ...a la abuela... ...bueno, aquí... ...la familia entera vienen a luchar... ...para que no haya muro... ...las familias enteras vienen a luchar... ...para que se quite esta monstruosidad, ¿sabes? ...lo sabes... ...269 días seguidos... ...insisto, estoy aquí para mostrar que antes Carmen... Me... ...la presencia policial, ¿no? ...pues... ...pues ahí repartida, no es de una forma tan una escena pues tan explícita como nos tenía acostumbrado el anterior el anterior delegado del gobierno el basket lover pero sí que sigue habiendo ¿eh? es como quien aparta los guisantes del arroz que no por dejarlo fuera ¿eh? el arroz iba sin guisantes ¿sabes? ¿eh? Y bueno, y la gente pues sigue eh, como cada jueves aquí en las vías. Vamos a ver aquí Manolo. Sí, sí, vamos a entrevistarlo. Manolo. Ah, si ¿sí tenéis preguntas para Manolo. No, no, Bernabé, yo creo que ya no sigue en funciones. ¿eh? Pero pasa que en Twitter él, él, él sigue ahí. Parece que se ha ido ya a descansar. Se ha ido ya descansado. Pero bien, pero bien. Manolo, ¿le, ¿le han avisado que deje la que deje la llave para otro o, o no? Sí, sí, yo creo que, que, que ya tiene que darle paso a otro porque ya ha hecho su trabajo, bien hecho. ¿A, a ti qué, qué te parece la llegada del nuevo delegado Diego Conesa? A mí me parece perfecto, perfecto porque esto había que darle un cambio. ¿Cuántos días le da a Diego Conesa? Estamos haciendo una encuesta en Twitter... ¿De cuántos días se le da a Diego con esa para que comience, comience a retirar pasarela, muro, multa, lo que sea, pero que comience? ¿Cuántos días? Yo creo que como, ha, como han dejado esto ya de. de enmierdado, de, de que, que está todo. muy mal, pues yo creo que por lo menos un mes. Un mes. Un mes. 30 días para mover papeles, que ya están sacando papeles. O sea, no lo vota por la respuesta B, que eran 30 días. Hay que darle 30 días de. ...de margen de confianza... ...porque yo creo que lo va a hacer bien... Él, él, ...él ha pedido 15... ...para que el ministro de Fomento... ...tome posesión del cargo... ...agarre... ...la cantidad de proyectos que tenga ahí... ...en la lista... ...y nosotros tenemos que hacer ruido aquí... ...suficiente para que el ministro diga... ...la carpeta de Murcia la voy a coger de las primeras... ...30 días... ...para que haga bien las cosas... ...para que haga bien las cosas... Porque hay que mover mucho, mucho hilo, hay, hay que mover muchas cosas. Y, y yo pienso que lo, que lo va a hacer bien. Ha entrado el hombre con ganas y, y lo va a hacer bien. Y el otro que descanse. El otro que descanse, que se eh, lo ha merecido. Varia gente me estaba diciendo que quiera eso del efecto látigo de los, del perro. Y me he informado y he visto el vídeo. Y es que Bernabé, siendo diputado, se ve que la, la lió parda en el Congreso, diciendo que, que el Partido Popular se prohibía, o sea, se eh, votaba en contra de prohibir la amputación de la cola de los perros porque la cola de los perros había que cortarla, porque la cola del perro, Manolo, tiene un efecto látigo que daña a los dueños. Eso lo dijo Bernabé y fue en la risa, de toda España, eso fue como diputado. El látigo para él. ¿No? El, el, el látigo para él, ¿no? Es que, claro, si lo tienen los perros, pues no lo tienen, ¿eh? Pues tú fíjate, tú fíjate, y de ahí se vino a delegado del gobierno, y ahora pues veremos a ver dónde va, veremos a ver dónde va. Pobre tico, pobre tico, vamos a ver. Si, si le dan por ahí un, un trabajo, ¿Eh? ¿eh? un trabajo que sea, por ahí, de lo que sea, que pueda vivir el hombre. Un, un carrico de helado y que vaya por Murcia ¿eh? ¿no? ¿por qué no? en verano con el calorcico que hace se ponga su piel de cilla, vaya siempre bien bronceado ¿Eh? ay Paco bueno Manolo, pues vamos a ver, 15 no, tú no has dicho 30 30 días. 30 días darle margen para que no pueda decir que no le hemos dado tiempo para que, para que mueva 30 días. 30 días, yo creo que hará efecto Venga. Venga. Venga, Manolo Bien, aquí tenemos A un crío hablando, Mira, fijaos, eh Hablando con la policía, eh Eh, pues aquí tenemos una de las imágenes. Pues sí, los niños al otro lado del muro. ¿Eh? ¿Vas a transmitir la conferencia de prensa? Sí, mañana a las 11 de la Española. ...retransmitiré la conferencia de, de prensa... ...vamos a hablar aquí un poco ahora también con... ...eso sí, sí, a esa hora estoy despierto... Tendré que estar en Barcelona, pero bueno... La cara... uh -huh. ...vamos a preguntarle aquí a la gente... ...¿Isa? ¿No, qué? Ahora voy para allá, ahora voy... ...Isa... A ver por aquí, aprovecha la luz... A ver, ¿qué te parece a ti el nuevo delegado del gobierno, Diego Conesa? Eh, estupendo, me parece muy bien, porque por lo menos está a favor de muchísimas cosas que, que estamos, estamos... ¿Cuántos días le das para que comience? Para que comience a retirar pasarela, muro, multa, lo que sea, pero para que comience a hacer algo. ¿Cuántos días? Yo creo que para final de mes... ...empezará a notar que esto se va a... ...final de mes estamos hablando 25, 24 días, menos de un mes... ...sí, menos de un mes, yo creo que esto va a empezar ya a ver... ...que hay un cambio que se va a desaparecer, yo creo que sí... ...menos de un mes... ...yo creo que sí, yo creo que para final de, de este mes lo tenemos... ...para el verano ya tiene que haber un cambio, el verano empieza ya enseguida... ...tiene que haber un cambio ya que se note que esto va... Va a ir a lo que queremos, a lo que nosotros queremos y estamos luchando ya tantísimos días, porque ya pierdo, ya se me tantos días que llevamos. ¿Qué son? ¿300? ¿Cuántos días son? 269. 269, es que ya sí. Pues sí, son muchos días y la verdad día con día aquí se hace, bueno... ...pero no sé, cuando no vengo me encuentro... ...me falta algo, vengo aquí parece que esto me da... ...me da, res, no sé, me da mucha respiración... ...me, me siento fenomenal, estupenda... ...me da mucho ánimo el venir aquí, aunque sea un rato... ...vengo tarde y estoy un rato solamente... ...y me encuentro muy bien, muy a gusto... ...con la gente que ya hemos hecho un grupo muy amplio... ...bastante bueno... ...y me encuentro fenomenal, estupendo. Hay gente que dicen que la pasarela no la quitan... Bueno, se supone que la pasarela no la van a quitar, no vaya a ser que al final tenga que pasar el ave y entonces para qué ponerla de nuevo. Entonces, ese es un punto bueno de referencia. Si no quitan la pasarela es porque hay que dejarla ahí por si acaso. Y, y por si acaso... De, de momento se va a quedar ahí, pero la pasarela la quitará. Vamos a ver. Vamos a aprovechar, vamos a descansar lo que podamos para, si bien en tiempo feo, estar fuerte. Todo lo que venga y la cabeza, ordenarla y pensar que la van a quitar la pasarela. Por supuesto que sí. Ahí está Isa, estupendo. Bueno, son todos iguales. Hola Jesús. Míralo, ya está comiendo pipa, ya se ha comido bocadillo. ¿Has leído tú lo de Bernabé? Sí. Sí, que lo puedo comentar. De hecho lo tengo listo para publicar también. Espera, espera. Sujétamelo. 15.04 ¿Es qué? 15, sí. va, va a usar el móvil. Ah. Bueno, vamos a ver. Vamos a, vamos a mostrar un mensaje. Vamos a mostrar un, un mensaje de WhatsApp que esta mañana Filosofía Perdida ha publicado en Internet. Y lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar enseguida. el tweet que esta mañana publicó Filosofía Perdida que yo ahora acabo de publicar eh, lo he dejado para el para el Periscope ya ha habido mucha difusión de un mensaje de Whatsapp interno de Bernabé lo publico porque ya está publicado eh, en muchos lugares yo particularmente tampoco soy fan de, de publicar estas cosas porque además tampoco me sorprende ¿no? tampoco me sorprende, entonces pues yo lo, lo tengo claro, pero bueno, a lo mejor hay alguien a, a lo que esto le puede servir, pero bueno, si hasta el día de hoy, si a la persona que le haga falta ver un mensaje como este, para darse cuenta de qué clase de persona es Bernabé, pues mal vamos, ¿sabes?, mal vamos, ¿sí? Filosofía perdida, ¿eh? Insisto, yo ahora lo he retuiteado, pero ahí lo tenéis, ¿eh? A cada cual lo suyo, ¿vale? Filosofía perdida. Y... Y fijaos también, el logotipo de Radio Vías, cómo va, está en empate. Así que, participad para ver con qué logotipo nos quedamos. Y el próximo lunes, Radio Vías. Podcast en Spreaker, muy pronto también, en iTunes, iBox e y demás plataformas. Próximo lunes, tercer programa de Radio Vías. Y así están las votaciones, ¿eh? 26,5, 26,5. Ahí lo tenéis en el... Twitter Radio Vías y también Cecilio Fea. ...que está siguiendo esto en directo... ...a través de... ...Facebook... ...estamos en directo en Facebook... ...en Periscope... ...y en Youtube... ...nos querían en silencio... ...nos querían censurar... ...lo intentaron... ...pero siempre fuimos un paso por delante... ...si nos persigue... ...es porque vamos un paso por delante... ...así que saludos a Hilda, a Ana... ...Ana Conesa, Ana Toledo... ...Ángela... Y aquí podéis comentar Compartir, eh, compartir Cuando estéis en Facebook Cuando estéis en Facebook Podéis comentarlo Y compartirlo Compartirlo Vamos a escuchar al grupo Orégano. Bonanit, bueno, Marisa. Orégano, 269 días seguidos de protestas en Murcia. numerosa gente hoy ya hay muchas personas han marchado ahí tenemos a Ana, Ana Jiménez por cierto en Periscope ya hemos, hemos llegado a lo, hemos superado los 4 millones de corazones el día que se fue Bernabé, 4 millones de corazones buenas, buenas. Buenas, cuando el juego que está en la playa sin mi grano mágicos de ¡Eh! y aquí todavía te doy testigo de ese momento, maravilloso bueno, ahí va te quieres poner esto aquí Laura te quieres poner esto aquí Charly? ¿Se escucha mejor que este? No lo sé. ¿Se más, ¿Cuál se escucha más fuerte? ¿Ese ¿Eso ¿Eso se escucha mejor? mejor. Se pues oye mejor, vale, pues ya está. Vale. Grupo Orégano, en la plaza de soterramiento. Ducentésimo, sesagésimo, noveno día consecutivo de protestas en Murcia. Por el puñetero muro que está partiendo la ciudad en dos. Sin vergüenzas. A los que parte el muro, ¿eh? A los que parte la ciudad con el muro. Oregano. Oh. del soterramiento... ...en esta revuelta de la huerta que ya dura... ...269 días... ...que ya causa baja... ...el que fuese... ...el que fuese... ...concejal de fomento... ...el que fuera delegado del gobierno... ...el que fuera ministro de fomento... ...el que fuera presidente... ...de Renfe Adif... El que fuera presidente del gobierno de España, en esta revuelta de la huerta van cayendo todos, ¿eh? Aguantan menos que los murcianos y que las murcianas aquí. 269 días es consecutivos. La vida, ¿verdad? Y como cada jueves, en esta revuelta, pues música, conciertos en las vías. Sí. Eh. A ver, aquí queremos que la gente se mueva y se lo pase bien con nosotros. Pero sin arramblar, ¿eh? Por favor. Entonces, si os animáis a bailar, aquí tenéis vuestra sala. Vamos, Laura, se va a bailar, que tú no vas a acabando orégano pero la gente le pide más canciones y aquí pero continúa aquí historias, para historias para no dormir 269 días de protesta eso sí que son historias para no dormir para no dormir pero por un buen rato ¿eh? y los trenes pasando en superficie bajo la pasarela y en torno al muro que está partiendo la ciudad en dos Y si ella dijo que y yo me pregunto el porqué y si ha creído que tal vez mal interpretado fue y hubiera sido mejor que pero yo pero yo qué es lo que quiero que sí si Las historias para no dormir las historias para no dormir. El que pregunta es tonto una vez. Y el que no pregunta es tonto para siempre. Pero preguntando, además, se ensucia el corazón y la mente. Y para el que pregunta tanto tonto, es al final que al final todo se ensucia y se convierte en historias para no dormir. Despedir orégano con, con esta canción que ya son las diez y media del día 269 de protestas en Murcia. Quiero besar tu boca, ay, Mericoca. Yo quiero darte un beso en la boca, ay, Mericoca. Yo quiero besar tu boca, ay, Mericoca. Yo quiero darte un beso en la boca. De boca, pies y manos y sí, boca que debe salir es poca. y que se toca, que se toca. Ojos verdes de amapola sonrisa llena de boca. Quiero probar tu roca, quiero tu médico. Roca que siento como se descoloca en mi boca. Pinchos de loca que toca tu bella piel. Muerde tu roca que siente como se descoloca en mi boca. puntiagudas, acabadas en pezones negros mm. rocas negras que cantan juntas el himno de la roca quiero probar tu boca quiero tu Aquí el concierto de Orégano. La gente lleva desde las ocho, acercándose a las vías. La siguiente es si sale alguien del público, pero aquí alguien toca. ¿Tú, ¿Tú tocas? Van a tocar. tocar? Una... ¿Tú, tú tocas? ¿Tú tocas? ¿Tú tocas? Dicen que si sale alguien más del público que van a tocar. Ahora les pregunto por la canción. Creo que es Meri Coca, la canción que han tocado ahora. Vale, yo creo que está bien, ¿no? Es un concepto... Ahí, así Bueno, se... Última No sé Venga, señores y señoras Es que si, si lo hagamos todo hoy Ya no venía a vernos otro día El sábado tocamos en Sala Arlen eh, Que se nos pasa en las la finales de Gran Murcia Así que... Ahí estáis invitados, ¿eh? A las 9, 10, 10 y media El sábado... 12, 12 y media Llegamos otra, nosotros igualmente Para cedernos Ah ¿Qué tema es? El sábado para tocar en la sala REM en Murcia. Al final. <tose> van a tocar otra canción más para despedirse. Vamos a ver aquí eh, el consejo de ministras que tenemos aquí, eh, ¿fijado? Como cada noche. La última va a ser la capilla, Así que Ahí la eh, eh. Eh, ya tenemos, ¿eh? ya, bueno, mucha gente ya también se ha marchado, porque esto, que quiera o no quiera, son muchas horas, son muchos días, pero mucha gente también queda aquí expectante. Muy bien. La magia de las vías, ¿eh? cada jueves aquí concierto, descubriendo siempre gente que sus nos trae a todos estos, estos grupos. Hoy orégano. El concierto, la gente agradeciéndoles. Agradeciéndoles. A ver, una cosa. Vamos a ver, quien nos lo digan aquí, ¿dónde se les puede ver? ¿Tu nombre? Chari. Chari Espera, que no te deje ahí... ¿Así mejor? Sí Así, vale Oye, Chari, antes de nada, preguntaba una persona de México que se acaba de conectar Estamos metiendo en directo en Facebook, en Periscope y en Youtube Que la canción... ¿Era méricoca ¿El título? Sí. Le dice espectacular, se acaba de conectar, lo único que dijo es espectacular dice, ¿Cuál es el título de la canción, Mary Coca. Sí La... ¿Sí? Ahí. ahí hay uno, su, su, y una cosa, ¿dónde os pueden escuchar la gente, ya no solamente de Murcia, sino de otros lugares? Tenemos página en Facebook, que estamos como Orégano Murcia, Pues puedes por ahí por Facebook, y de momento estamos preparando vídeos para YouTube y grabando nuestras canciones en estudio, así que pronto tendremos ya material para poder mostrar. Genial. ¿Y en Murcia decías que el próximo sábado? Tenemos este sábado también un concierto en la sala REM porque somos semifinalistas del Crea Murcia de Nuevas Tendencias y estaremos allí, a nuestro, se empieza a las 11 menos cuarto nuestro concierto. Aunque comienzan los conciertos a las 9 y media, empiezan en la sala REM. ¿Y eso es la semifinal o, o, o ya acaba el, el concurso ahí? Son semifinales, semifinales. Muy bien. ¿Quiénes son las personas que, que componen el grupo? ¿Quiénes pues en el norégano somos José Ro, que es el que ha también encantado mucho y toca la guitarra, que es como uno de los pilares, porque él compone muchísimo y tiene mucha mucha fuerza. Luego está Eric, que es un gran amigo de José Ro, y han ido juntos viajando por el mundo y es un gran, gran guitarrista, pero, además de muy buen mí, cantante, no lo has a escuchado a cantar, mí, pero, pero canta súper bien. Allí, luego tenemos a Oriol que es nuestro violinista actor, loco sí. actor ver, que nos, también nos da esa parte ese aporte loco y a la vez de porque también como toca el violín pues también tiene esa parte de no no aquí el pentagrama aquí aquí y aquí no luego Laura también eh, mi compañera que es súper súper sí buena cantando traduciendo tocando todos los instrumentos es como muy polifacética ¿Ella? y luego estoy yo ¿Ella, no? sí Laura Entonces, nos están preguntando desde México, tías. Desde México nos están preguntando. Sí. Pues de luego también hay muchísima gente que se, que se conecta. Incluso hay, hay un chico que se conecta, Sergio, desde Costa Rica. Lleva ah. más de 230 días seguidos conectándose. ¿eh? Descubrió la, la, la, las protestas de Murcia en Periscope. Y desde entonces se lleva conectando y ya sabe que todos los jueves hay aquí conciertos. Y, y mucha gente, bueno, y ha sido espectacular. Entonces luego siempre pregunta qué quieren saber más sobre la gente. Sobre cómo escucharles y, y entonces, pues. Ahí, ¡Orégano Murcia! Ahí, en Facebook. Facebook. tener mucha suerte en el concurso. A, a ver si pues también luego eh, sale para, para adelante la sí. maqueta y todo. Igual nosotros vamos a seguir, igualmente. O sea, el claro. concurso es como una oportunidad también para sí. trabajar más y tal, pero vamos a seguir. Claro. Yo aquí, yo particularmente, además, te, quiero darle las gracias también a Jesús Cutillas, ¿no? Que trae. ...hay que decirlo que el que se está ocupando detrás aquí de del equipo... ...y el que está moviendo, está haciendo los carteles... su huevo. ...y luego además también, no, no, y luego además también... ...nos está, nos está culturizando, ¿no? ...porque, porque también el, el sector de la música... ...padece, algo que también padece otros sectores... ...que es el elitismo, ¿no? ...parece que, si no formas parte de una élite... ...eres un, eres un pingajo, ¿no? ...es decir, si, si no, es igual que en el fútbol... ...si, si, si no eres de primera división ya no eres un profesional cuando lo eres igualmente, ¿no? Entonces no hay cultura, ¿no? Y, y aquí lo que estamos descubriendo es a, un, a muchos cantantes, a, a. arte, ¿no? Porque aquí la expresión que habéis tenido, tanto vocal, instrumental, corporal, a mí me ha encantado, ha sido impre impresionante. En, en una escena aquí, bueno, que más que nada es un escenario de la dignidad. Yo digo pero... que no es un escenario ni, ni sí. nada, no está muy difundido, pero te puedes encontrar unos sí. días una cosa que te guste, otros días otra cosa que te alucine es un pulmoncillo de arte, y eso, Jesús Cutilla no está subvencionado por nadie, es su, su propia voluntad. Es su manera también de difundir está que, bien todo bien esta, bien. que toda la energía de este herramienta se, se, o sea, no, no decaiga, ¿no? porque a través de la música se puede llegar a mucha gente, entonces, esto que, que, que se mantenga así para, para, mucho es que tiempo, hasta que lo consigamos. Pues nada, pues yo, yo encantado de que órgano claro, haya formado es parte es de bien, esta revuelta a la huerta, porque esto llegará un momento, llegará un momento que esto pasará tipo movida madrileña, que llegará un momento que se, que la gente, sí, que la gente aquí ves, lo recordará, sí, sí, sí, sí, sí. ¿sabes? Los ves, conciertos de, sí, sí, sí. de los jueves se acabarán recordando. A ver, yo recuerdo cuando tenía ocho años eh, situaciones de. de fiestas de los pueblos que a lo mejor iba un día y o de algo que yo veía en el programa de, de un programa de televisión o o de o la fiesta del barrio, ¿no? Entonces, los críos que vienen aquí, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, 14 años, eh, son los que se les va a quedar grabado en la impronta todo esto, ¿no? Y cuando y, claro, y cuando pasen los años, dirá, "Hostia, esta gente yo la conocí" y pisaron eh, el ...el puñetero asfalto que yo estaba pisando... ...al lado de un puñetero muro, al lado de una puñetera pasarela... ...claro, lo importante es que el arte llegue a la calle... ...que el arte sea forme parte de nuestra vida diaria... ...tanto en este tipo de manifestaciones... ...como también en otro tipo de manifestaciones más... arte visual, porque al final despierta la conciencia... Y, ...y es súper importante... ...parte también re reivindicativa, que no tiene por qué ser... ...también puede ser... ...llegar a la sensibilidad de la gente... ...por la música, por el arte escénica... Eh, ...y bueno, hay sitios donde se hace, donde se, donde se hace más... Aquí en, ...aquí en España yo creo que se puede trabajar y se puede conseguir... ...nosotros estamos en ello. Yo particularmente le, le agradezco a Jesús que haga esto... ...a vosotros que lo, allí, que lo hayáis aceptado... ...porque muchas veces nos preguntan... ...qué se está logrando con todo esto... ...y muchas veces no lo sabremos... ...porque esto es sembrar para el futuro... ...y no sabemos si aquí ahora mismo... ...viendo a Laura y, y ahí cantando... ...y Laura antes, ¿no? Que, ...que se estaba expresando ahí en el suelo... ...pues ha habido una persona, a lo mejor había una niña también... Re, rebocándose por el suelo, ahí imitándola... ...y está descubriendo que, que, que tiene ciertas habilidades ¿no?... ...entonces nunca se sabe dónde llegamos ¿no?... ...entonces me, me parece impresionante... ...y bueno, encantado de haberos descubierto. Muchas gracias, gracias. Por... muchas gracias. Tú también estás teniendo una iniciativa... ...para que, pa que esto se mantenga, o sea que gracias a ti también Por comunicar y expandir la, <risas> la palabra y la música. Aporto in, insesa, insesa, yo aquí aporto un poco de insensatez... ...porque estar aquí todos los puñetores de los días... ...hoy estaba aquí, pero al mismo tiempo estoy con un pie... Eh, ...en el otro barrio y, y no digo en el San Andrés... ...porque vamos, estoy medio mareado... ...pero hay que estar, hay que estar, ¿eh? ...porque ah, luego esto, te, si te lo pierden... ...no es lo mismo a, a que te lo cuente Oye, pues muchas gracias. Bueno, pues... A los que nos han dicho de, preguntado sobre México, de México, un saludo, un saludo a México, y un saludo a Costa Rica y a todas partes que nos estáis viendo. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Gracias. Gracias. Que te he puesto al primero que me dice algo. Tu nombre, dímelo. Oscar, ¿no? Sí, sí, pero es para agradecerte, ¿sabes? Y te enfoco un momento. A Oscar que ha estado haciendo de cámara, ¿eh? Que aquí la gente somos los medios, y cuando yo digo sujeta la cámara un momento, momento es tiempo inde indeterminado, ¿eh? Y le he dejado ahí con el marroncito, aquí a Oscar, muy amable, ha estado él ahí con, con la cámara mientras estábamos entrevistando a la gente de Orégano. Bueno, pues ya veis, esto es Murcia, esto es la revuelta de la huerta, esto... Nos quieren poner un muro y, lo, y nos echan mierda encima y con esa mierda estamos regando, estamos abonando esta huerta de la que el tiempo, pues ya veremos qué frutos acaban saliendo. Porque tú ya sabes que cuando nos echan mierda encima, nosotros usamos esa mierda como abono. ¿Eh? Va así, va así. Y, y bueno, el próximo delegado del gobierno, el próximo no, el actual ya. Hay gente que le da 30 días. Vamos a preguntar por aquí. Vamos a preguntarles. Vamos a ver. Fernando. Fernando. ¿O no? A ver. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. ¿De aquí no es. capaz. Venga. Ponte aquí detrás. Ponte aquí detrás. Venga. No, no. Aquí Nada. Antonia... Antonia se pone Antonia, Fede. sí, es verdad que más ministra Y menudo ministro de educación An Antonia, pues tú pues Una tú. persona normal que eh. no hace deporte Pues tú vales para, tú vales para ministra de Pedro Sánchez Dicen, Se pone detrás mía en la espalda Y dice, no, si no me escondo, no me escondo Y se está poniendo detrás Perdona, pero eh. yo no he visto todavía ningún ministro que no, se no, esconde No, pero eh. No, pero, pero pero que con, pero, pero, porque con esa seguridad y esa sonrisa Hacen una cosa y dicen otra Eso es muy ministrable ¿eh? Eso es muy no, ministrable yo Me gusta sonreír con claro, tú, cara. tú vienes aquí siempre ¿eh? y sacas pero fuerza y hay que sacarlas todo sí. Y hay que pensar en la proporción 11 es 6, ¿no? Los ministerios 11 mujeres para 6 hombres ...y cuántos hombres hay... ...también es cierto eh... ¿Y, cu ...y cuántas mujeres, mujeres hay en la universidad... ...y cuántos hombres, hay muchas mujeres... ...hay muchas más mujeres que hombres en la universidad... ...aquí en las vías ¿Tú, tú cuentas ahora mismo... ¿Cuál? ...son las que se llevan la, la, la copa... ...lo que más veis son mujeres mayores... No, no. ...aquí tú mira el consejo de, de ministras... ...y son, ministra. son ministras... ...está Juan, está Juan nada más... ...eh... ...todos los demás, María, Fina... ...las que se sientan ahí... ...claro... ...pero entonces vamos a ver... ...vamos aquí al meollo... Fernando, ¿qué te parece? Son dos preguntas. La pregunta primera: ¿qué te parece el nuevo delegado del gobierno, Diego Conesa? Bien, me gusta la pregunta porque. Muchas gracias, Fernando. Bueno, esto es lo que opina sí, sí, sí, sí. la esto es lo que opina la gente aquí en Murcia con plena libertad. Siguiente, siguiente pregunta. No, venga, vamos a darle, vamos a darle. Teníamos que sorprender un poquito a Fernando también. <ríe> tenemos que sorprenderle eh, aquí. Eh, no. Fernando, a ver, la pregunta. Ver. Eso reflejo. Sí. Vale. ¿Qué te parece no. el nuevo...? Hay una vecina que, por cierto, me ha, me ha convencido porque dice... Pero es que nos van a colocar, de verdad, el muro. O sea, dicen que no va a cerrarse el paso, a nivel, que se va a quedar abierto. Que no va a haber catenaria. Que no se va a poner la electrificación, esos no sé cuántos miles de voltios que dicen que va. Pero que nos quieren hacer que nos traemos el muro. De verdad, vamos a tener que... Permitís que nos levanten ese muro. Cuidado. Entonces, los vecinos somos, o por lo menos hay un sector, gente, que somos críticos, críticos, críticos. No queremos muros y ya veremos qué pasa. ¿Cuántos días? Que, que estamos haciendo una encuesta en Twitter, que está ahí publicada, durará siete días, es decir, que ya... ¿eh? Sí, la hemos publicado. Que ¿Cuántos días le das tú a el nuevo delegado, Diego Conesa? para que comience a retirar muros, pasarelas, multas, comience, Era palabra. Cuando entra un. ¿Cuántos días? Mira, cuando entra un gobierno hablan de esos 100 días en los que se hace una evaluación. Yo no, no doy 100... ni el 10%, yo doy 10 días. Yo si en 10 días no veo una actitud que desaparece de la policía, como dice que va a ser su primer acto público, que va a ser llegar aquí y despedir a la policía, y a continuación darle esa libertad a los vecinos de que... y esa confianza de que no somos delincuentes como nos vienen tratando... ...una semana apenas... Eh, ...Fernando le da... ...7, 10 días... él pide 15... ...menos de 10% de los de los 100 días habituales... ...claro, es que... ...claro, es que 100 días... Es que la gente puede decir... ...me tiene que dar 100 días... ...oye, que aquí aquí ya llevamos... ...es que 100 días... ...ya se pasan dos días... ...o sea, es un, es un año... ...no bisiesto, es un año trisiesto ya, ¿sabes? ...no, no da tiempo a echarnos 3, cuatro siestas... ...porque llevamos 269... ...si le damos 100 días desde que llegó... ...son 367, 68, 69... ...eso es un año muy largo... ...muy largo... ...entonces no se puede tanto... ...yo al menos pienso eso, eh... ...hay quien dice que sí... ...yo no, y Fernando parece que tampoco... ...yo también hago mías palabras que yo escucho... ...por ejemplo hay gente que dice... ...es que los políticos las palabras se llevan al viento... ...efectivamente, de los políticos las palabras se han al viento... ...te venden eh, la campaña... Van a querer luego, que las elecciones lleguen y les votemos, pero uf, si no vemos hecho, hecho, hecho, como nos levanten un muro, vamos a seguir peleando contra <ríe> ese muro. Lo que, lo que está claro es que toda estafa, todo engaño, primero conlleva una seducción, ¿no? Como un trilero que primero te seduce, te acerca, ¿no? O, o, o yo qué sé, o las apuestas deportivas. Sí. Ah, esto es muy fácil, si van a uno y acaban uno o dos, madre mía que apuesta, uno a quince, no sé cuánto. ¿Vale? venga la moto, pero no hay moto y, y claro, y cuando una estafa es repetida en el tiempo, la seducción también es repetida. Te seducen muchas veces, ¿no? Como gente que le sacan el dinero una y otra vez y es pues, porque la han seducido muchas veces. Aquí, una de las proclamas que yo que yo te he escuchado a ti cuando ha ido por las marchas, le he escuchado, no a ti, sino a toda la gente que iba, que es ni catenaria ni mentira milenaria. No solamente quitar las catenarias, sino... No, no, ...sino, ni gatenarias, ni mentiras milenaria ...y aún estamos dentro del milenio... ...esos días que se le dan a Conesa... ...están dentro del milenio todavía, eh... ...o sea que tú, Fernando, lo tienes claro... ...yo lo tengo claro, yo soy crítico... ...yo voy... ...soy de los que vienen aquí muy a menudo... ...y cualquier cosa que oigo... ...digo, estoy con eso, estoy con eso... ...no quiero muro, es verdad... Eh, ...confianza la menos posible... ...las palabras serían el viento... ...no me fío de ningún político... ...al final es todo campaña electoral... ...para comprar votos, entonces... A lo hecho hay que referirse, yo si no lo veo no me lo creo un poco más. Sí, aquí lo que dice Fernando se respira ¿eh? Hay gente que evidentemente está todavía un poco eufórica por el cambio Porque, claro, está eufórica Pero aún así, conforme viene y ven que todo sigue igual Claro, es que tú aquí vienes y, y el, el cadáver sigue estando vivo ahí Sigue estando la pasarela de montar y si ha entrado un huracán de aire limpio, pues hay que empujarlo y tirarlo todo, vamos, que hay que aprovechar el tirón y ponerlo todo para arriba, que la policía desaparezca, y que, no nos, que se lleven esa pasarela, aunque sea de cualquier manera, y que no nos pongan un murico ahí, que nos quieran poner otro, han levantado las vigas, no sé. Pues, Fernando, lo tiene bastante claro, la encuesta también va... ...si entráis en, en twitter.com barra Cecil Ocean, ...retuitearla para que tenga más respuestas y verla... ...y que la... Diego pues la mire también eh... ...Diego mírala porque la gente te habla también a través de Twitter. Luego hay un cierto rumor... ...y yo soy partidario de que las concentraciones... Se sigan haciendo aquí en este punto... ...que no haya traslado al jardín... ...me parecería una aberración... ...que después de tantos años tantos días como estamos aquí... ...ahora digan no, ahora las concentraciones van a ser... ...allí en el jardín, pero aguento de qué ...si es, este es el punto ayer le comentaba a Joaquín Contreras... ...no sé si viste la... ...de que nos está mostrando... Un... Con el... <ríe> ...bueno mañana vemos la foto esa... ...que están allí... ...gente de su ...con... ...en un evento... ...junto con... ...concejales del Ayuntamiento... ...ayer le comentaba a Joaquín... ...que había una viñeta, que yo quiero recordar... ...que esa viñeta es de Eneco... ...que era una pared... ...con un cartel que, que ponía... Pro, ...proteste usted aquí... ¿no? Con, con una flecha, ¿no?... ...digo, si vamos a acabar nosotros... ...con un cartel que diga... ...que diga... ...proteste usted aquí... ¿Eh? Pues... ...ahí, es donde yo voy un poco... La, ...la protesta, la protesta es aquí... ...este es el punto, la plaza de soterramiento es esta... Las concentraciones se hacen aquí. No, y al final esto, esto es democrático, es decir, la gente si un, de, un día decide salir, sale de paseo por el sur, por el norte. Si decide... De hecho, ¿cuántas veces, cuántas veces, Fernando? Tú lo sabes. ¿Cuántas veces se ha dicho? Vamos de marcha por las calles del sur, vamos todos, que seamos más. Y ha habido gente que ha dicho, yo me quedo a la vía. Yo me quedo aquí haciendo derretén. ¿Cuántas ah, veces ha pasado eso? Así es, o sea, todas. Todas, todas. Siempre hay gente que dice, yo me quedo, pues muy bien. Y, si, y siempre ha habido ah, gente que, de, que decía, tenemos la que ir todos. Mira, reside en el pueblo, cada uno decide por sí mismo. No me quiero ir, pues me quedo. Y este es el centro, el punto neurálgico es este. Pues... Decir, ¿Vamos a Alcantarilla? Pues no. ¿O vamos a Totana? Pues no. pues vamos a.? Pues no. ¿O Dice la al Juste. Pues no, Luce. Y dicen tantas cosas, pero cada uno es libre de decidir sobre sí mismo. Y, de, ...y eso lo que hace es que luego pues eso... ...hayan personas que han ido a Totana... ...otras que no, unas que han ido a, a, a Granada... ...otras que no, unas que han ido a Madrid, otras que no... ...pero al final eso también hace que la gente esté en todas partes... ...porque cuando, cuando se fue a Granada... ...luego la gente estaba aquí... ...y cuando se fue a Madrid, la gente también estaba aquí... ...claro, si todo el mundo va donde va todo el mundo... ...pues las villas se quedan vacías... ...entonces... ...tiene mucho mérito que al final la gente sea soberana... ...y aquí yo también suelo decir que... ...cuando alguien vea... ...estas transmisiones en Perico, en Youtube en, o en Facebook... ...que no tienen que hacer caso ni siquiera de lo que yo digo... ...que vengan y lo vean... Que lo, ...o que lo contrasten por sí o sea, ...no hace falta... ...aquí no somos creadores de opiniones... ...ni de dirigentes de absolutamente nada, nada, nada... Transmitir la vale. realidad que vemos. ...una cosa... ...ah, sí... ...acompañamos a los músicos... O, o, ...o ya gobierna, ...o ya con este delegado, no fiamos... ...es que hay una tradición que es que es acompañar a los músicos hasta el coche, porque una vez lo identificaron, ¿eh? Sí, sí. Vamos a acompañar a los músicos. Venga. No, vamos, a vamos a ver, vamos a acompañar a los músicos, ¿eh? Que no... Eh, espérate. No. Charri, mira. Charlie, toma. Mira, en directo en Periscope, en YouTube, en Facebook, luego las grabaciones se quedan ahí. Un, un podcast que, que se hace en directo aquí los, los lunes en las vías, a veces directos en Instagram y Genial. Sí. Cecilio. Laura, bien. Impresionante todo, ¿eh? Y la expresión, todo genial. Y aquí la gente ha entrado y se ha quedado alucinada, ¿eh? Y lo, y, lo, y lo han dicho, gente nueva, gente que por primera vez han entrado y... y ahora ¿Y eso qué es? ¿Vale? Que lo sepáis. De México de, y, de, y, de, y más lejos, gente nueva. Genial. ¿Os acompañamos? ¿Qué vais? Eh, ¿Para cada lado uno? Venga, vamos a acompañarle. Eh, Fernando, ¿acompaña tú por ahí o qué? Que aquí no se quede la gente sola. Venga. No queremos que la música... Eh, se quede... En... ...que luego vienen las madres mías, ¿sabes? Luego vienen las madres mías... ...aquí, hoy hoy hay muchísima gente que se está conectando... ...por primera vez, que sepa, esto es la revuelta de la huerta... ...aquí estamos 269 días consecutivos... ...porque están poniendo un muro en esta puñetera. ...en esta... ...bueno... ...nos están poniendo un muro, ¿eh? ...aquí enfrente... ...voy a decir esta puñetera pasarela... ...para cruzar de un lado al otro... ...porque estamos ya bastante ¿eh? hartos... gente está aquí bastante harta... ...porque son casi nueve meses consecutivos de protesta... ...bueno, de hecho si contamos los primeros días de acampada... ...si los contamos, ya se han pasado los nueve meses ¿eh? Hubo siete días de acampada junto a las vías... ...y a partir de ahí la gente decidió que todos los días... iban a ir a las vías, todos los días... ...y entonces, quitando esos siete días... ...pues estamos cerca de los nueve meses seguidos de protestas en Murcia... ...siete, siete, nueve... Nueve meses. Nueve meses. Así que Murcia no se parte, Murcia se comparte. Murcia se comparte. Y la gente, ojo, eh, que eh, el nuevo delegado del gobierno... Sí. Hay una chica que también va a bailar sola. Vamos para allá. Bueno, se queda aquí gente con, con ellos. Venga. Papo que se quede ahí. Vamos a ayudar a una de las chicas del grupo que va a cruzar sola a las vías. Y aquí ya se sabe que a, la, a los músicos, si les acompaña hasta el último momento, no sé a qué les, no sé, les den por identificarlos. Aquí la gente es solidaria. ...se ayuda entre sí... ...y la tradición... ...es que... ...cruzamos acompañando a la gente... ...buenas Pepi... ...pues no lo sé... ...yo, sí, no sé... ...vamos a ver... ...voy a acompañar aquí a... a Laura... ...buenas... ...venga, vamos. vamos... ...vamos, sí, sí... ...vamos aquí... ...con Charlie y Laura... ...a pasar este cordón policial... Sí, porque. Y vaya a comprobar lo fácil que es cruzar esto cuando la barrera está abierta. Son 12 pasos. 12 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pasos. Y ya estamos al otro lado. Y resulta que hay gente que tiene que dar una vuelta de 2 kilómetros. ...de más de dos kilómetros... ...porque ya han cerrado un paso a nivel que está por allá... ¿eh? ya lo han cerrado... ...y tienen que dar una vuelta de más de dos kilómetros... ...de más de dos kilómetros... ...en lugar de 12 pasos... ...y esos 12 pasos lo están quitando... ...lo quieren quitar para... ...dejar esta monstruosidad de pasarela... ...que son muchísimos pasos... ...con un calor... ...terrible... ...para quien preguntaba por la presencia policial... Aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí lo tenemos. Y esto, fijaos, es un instituto, el Instituto Mariano Vaquero. Que. Que está junto a las vías. A Jesús le gusta. Y esta musiquilla le, le gusta. La música... Este ritmico a, a mi hermano le gusta. Bien, pues aquí seguimos acompañando a los músicos. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias. Sí, sí, aquí... Toda la noche barra el día, porque ya... Uf, pues aquí imagínate. ¡Buenos días! Pues oye, que el sábado vaya bien, ¿eh? El sábado, eso... El sábado, si nos pagues por las redes, pondremos algún vídeo pondremos. Claro. También. Sí, sí. No, es que subiendo, que sí ya. Bueno, gracias a vosotros. Que... Venga. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, por allí todavía hay un coche de policía. Esperemos que todo vaya bien. ¿Eh? Estamos en, el lado, estamos en el lado norte, junto al instituto. Estamos en el lado norte, junto al instituto. Este, este cuidado, muy pillín también, ¿eh? Jesús Hico. Eh, cuidado, cuidado. Buenas, Dani. Otro Dani. Bueno. Venga, yo voy para. Adeu, ahí, ahí, Paco. Ahí, molve, molve, Paco. Hasta de más en Matí. Eso, fin de más, al Matí. A las 11 en Matí. A las 11, ¿verdad? Que no, que no se me olvide. Dame un toque a, a, a alguien por si se me, se me pasa. Que te pongas el despertador. No, no, pero si da igual. Vamos a ver, no es mejor, no es mejor una ayuda humana, que si no, todo robo y, y al final no tenemos contacto humano. Venga, eh, Paco, esta mañana. Esta mañana. Fin de más. Fin de más, Dani. Venga, otra que se nos va. Venga. Este Jesús está riendo hoy de todo. Le estaba preguntando a Dani y decía que también. Sí, sí, sí. Por el medio no. Bueno. Pues, aquí estáis viendo la realidad en directo ¿eh? en Murcia lado norte cuidado, pasar con cuidado la carretera ya está abierta el tráfico rodado la gente aún en otro lado de las vías 269 días consecutivos y fíjate que, que, que Fíjate cómo está aquí esto... Ahí hay tres coches que llevan más de un año sin poder salir... Más allá es imposible transitar... Más allá es imposible transitar... Imposible... Imposible transitar... Imposible... Y cuando digo imposible es que no se puede, ¿sabes? No que no se deba... Sino que no se puede... Si me apuras, se puede, pero poniendo en riesgo tu integridad física. Porque hay momentos en los que hay apenas centímetros para poder cruzar y en unas condiciones de basura y de porquería bastante asqueroso, bastante lamentable. Por este lado sí, pero claro, la gente que vive allí, la gente que ya tiene el muro, pues, ¿esa gente qué? ¿esa gente qué? ¿Hay gente que importa menos hoy que hace tres días o importan igual? Pues eso es lo que se preguntan aquí algunas personas. Algunas personas se están preguntando eso. Si la gente importa igual que antes o importa menos o, o qué está pasando. ¿no? Y bueno, mira, ¿ves? ya llego, ya voy con los focos y las ministras se me van ve Ya me voy. Pero si es para que os despidáis de, de, de vuestra gente, de vuestros fans, Juan. Con la, con la <ríe> Madre mía, Carmen. ¿Ya vengo? Hoy ¿Ya, estoy ya? mal. ¿Estás mal? Hoy estoy enferma. ¿No hice defenderme, coño? Hoy estoy enferma. Estoy con la atención por las nubes. Pues hay que cuidarse, porque esto, esto va a durar... ¿Tú cuántos días le, le das a Diego con esa para que comience a retirar algo? Pasarela, muro, multa. ¿Cuántos días le das? ¿Cuánto? No te puedo contestar. No es porque no. Semana. Te... No, pero tú. El, el digo, en el mismo momento que salga el boletín oficial de la región. ¿Eso en números cuánto es? En números puede ser el 30 días. 30 días. Ella le da 30 días. No, digo tú, tú dices yo. Dice, tú confías en lo que diga hasta... No sé cuántos días. Si ahora no sé cuántos días tú no ves que hay un cambio, ya arruga el morro, que decimos aquí en la huerta. ¿Cuántos días pasará hasta que arrugue el morro? A, a Diego. Mira, eh, Carmen, bueno, Carmen nos lo va a decir en unos días. Está ahí que quiere. ...que Sí, sí, está ahí que se está chucha... ¿Tiene.? Sí, se ha quedado. Y Justo... dije, ojalá triunfara ¿Eh? el voto de censura. Señor Bernabé, bye, bye. Carmen, pues porque... ¿Eh? Y María, de... y María, pues me está viendo a través del móvil aquí. Sí, sí, sí, sí. Carmen, es que tiene mucho carisma, es muy coqueta, y entonces eh, quiere salir mm, demasiado bien ella en la cámara. ...y estoy yo medio mareado también... ...estoy que me caigo hoy... ...hoy, hoy, yo hoy estoy que me caigo... ...pero sí, sí he cenado... ...pero he tenido un día... Eh, ...he tenido un día poco agradable... ...y que tengáis buena noche... ...y mañana será otro día... ...porque mañana... ...estaremos mejor 270 270 170... ...por, 170. por un momento... y ...sin fallar ni uno hoy... ¿eh? ...¿qué vamos a hacer?... ...por un momento pensaba que iba a decir... ...y feliz Navidad a todos... ...porque iba a pillar como... por ese camino ...vamos a llegar a la Navidad... Eh, ...yo dije en su tiempo... ...que íbamos a llegar, que íbamos a llegar a la fiesta de primavera... ...de montar una peña huertana... ¿eh? y... ...sí, pero yo, yo lo dije en octubre... ...en octubre ya, a finales de octubre ya lo, lo iba diciendo... ...y me llamaban exagerado... ...que exagerado soy, pues soy murciano... ...pero, ahí estamos. ¿Se ahí está pasando, pico? Si estamos llegando a... ...ya verano... los 365 días se nos dan aquí... ...el primer año... ...hay que saber quién trae la tarta con la vela... ...vale, muy bien... ...la traeremos, la traeremos, ya está... ¿Qué vamos a hacer? ¿Juan? Ah, esto es mira que era. Juan, se ha ido, se ha ido. Juan agarró la banqueta y se fue. Voy a hacerme una manzanilla y a, a una tila, una tila. Yo tendría que hacer lo mismo. Perdón, perdón. Muchos besos a mis amigas. A tu amiga de Mazarrón. Sí. Cuando yo esté en Mazarrón, voy a y te mande recuerdos con el cariño que te los mando, y no me conteste... ...ya lo verás tú lo que va a pasar... ...pero me tienes que poner bien claro que estás en Mazarrón... ...para que yo sepa que eres La, tú... ¿verdad? ...es que en las dos semanas que te he llamado... ...estoy diciendo, ...mamá mira tus amigos de las bienes ...tus amigos de las mías... ...y me vengo ...digo mándale recuerdos a Cecilio... ...dele que muchos ...Cecilio recuerdo. no respondió... ...no respondió... ...eso es también imagen, ¿eh? ...porque... ...ahí está... Bueno, ...yo recibo ver, los... ...muchos recuerdos que duermas bien hija... ...a mi amiga... Ella ya sabe quién soy. Mi amiga que me aprecia a mí mucho y yo a ella también. Venga. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno. Sí, sí, Carmen. Pues, mira, vamos a hacer una cosa. Quédate un segundo que voy a despedir con tu imagen. Quédate un segundo. Que voy a despedir con tu imagen. Un momento, nada más. Oye, gente, fin de más. Hasta mañana nos despedimos aquí con una de las almas de, de esta revuelta de la huerta. ¿eh? Con Carmen. Hasta mañana, ojo, a las 11, si todo va bien, nos vemos aquí en la rueda de prensa de, de la plataforma, porque hay muchas novedades. Hasta mañana, Murciano se parte, se comparte, fins de mar.